Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Bien. Suena gusta. así como algo muy guarda, pero... Este, ¿Cómo es? ¿Cómo es el Guarda, el verbo, ¿no? El verbo guarda. Guarda. Guarda, guarda. guarda sí. Guarda eh, va a decir escudero. Vamos a ver un poco, vamos a analizar generalizaciones de este nuevo Código uh -huh. Procesal Penal eh, que se va a empezar a implementar aquí en Argentina. Perfecto. Hay un poco de desinformación, ¿no? Por ejemplo, siempre se trata de escandalizar un poco más lo que es una reforma. En este caso lo que se quiere hacer con el Código Procesal Penal, lo que se ha hecho, es una actualización. No es que se cambió y ahora la, las cárceles van a tener puertas giratorias, uh -huh. esa mentira que nos quieren hacer creer. ¿no? Lo que se cambió es el sistema para el cual se realiza la investigación en las causas judiciales. Cambiamos de uno inquisitorio en el cual el juez dirige la investigación, es decir, que el juez ordena al fiscal para que investigue y hacia dónde va la investigación. Sí. En este caso, en el sistema eh, acusatorio, el fiscal es quien dirige la investigación. Uh -huh. Entonces el juez tiene una postura un poco más neutral. O sea, en ese lugar se estaría garantizando la imparcialidad. Claro. claro. Si no, Bien. el juez puede imponer cierta eh, tendencia en la investigación, uh -huh. que en este caso queda a cargo del fiscal y de la, de, la, de la víctima, llamémosle, de la persona que denuncia, que también trabaja en conjunto con el fiscal. Para el juicio. Ocurrió claro. un crimen, lo investiga el fiscal. Claro. El fiscal lleva adelante la, el caso, le lleva toda la, la información al juez y el juez decide o da la sentencia. El juez no sigue todo el proceso. Exactamente. De... Se utiliza este código, que es el argentino, que es el vale. nacional, para bueno, tener una justicia mucho más ágil. Bien. Ahora la investigación del fiscal va a durar hasta tres años, o sea, esas causas eternas que duran miles de años que terminaban sí. en un cajón. Muchísima sí. gente en las cárceles sin una pena concreta, sí. en plena investigación. La mayor cantidad uh -huh. de presos. La mayor cantidad de presos están, están sin, sin condena fija. Bien. Ahora va a haber un límite de tres años para que se encuentre, para que tenga un cauce la causa, ¿no? Bien. En realidad, es agilizar la investigación para, para obtener la justicia, para obtener una verdad. Y para que no haya tanta manip manipulación de parte de los jueces y que los fiscales estén obligados a tener un tiempo para trabajar. Claro, no es que esto baja. Que las no penas, se pueda no, no, no, no. No tiene que ver con eso. Está orientado hacia la investigación, ¿no? hacia los procesos judiciales. Bien, perfecto.